Es un gusto estar aquí con ustedes, eh, es un honor compartir con ustedes eh, en estas 48 horas. Agradezco al Pastor eh, Antonio eh, eh, por darme la oportunidad de estar aquí. Y nada, este, vamos a empezar orando, quisiera que me acompañes, y cierre tus ojos. Muchas gracias Señor muchas gracias por todo lo que tú haces muchas gracias Señor por cada cosa que tú has permitido hoy venimos a decirte gracias solo dile gracias ve con tus ojos cerrados dile gracias dile gracias, gracias, gracias, gracias muchas gracias al Señor tal vez el año pasado no fue como tú te lo imaginabas. Tal vez te lo imaginabas de una forma muy diferente, pero Dios sabe cómo sorprender a sus hijos. Y a pesar de lo diferente o lo difícil que fue el año pasado, te tengo buenas noticias. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Y esperanza, así que dile gracias Señor, gracias te damos gracias Señor el Señor toma el control de este momento Señor que la atmósfera todo. se aplica todo. Obre, Señor, cada, cada cosa que hay que todavía hay que tratar dile gracias mi carácter cada vez que fue probada mi fe cada vez que me y pensé que ya no iba a suceder algo más muchas gracias Señor ¿Quién mi vida más allá de lo que puedo imaginar? De las aves, quise recordarlos ¿no? Porque eh, esa, la melodía y lo que declaras con tu boca tiene mucho significado. Así que, mucho significado para mí, bueno, también quiero que lo sea para ti. ¿no? Que su mirada, pues en ti, te dé su paz. Esa paz que yo no, no sentí. que quería compartirles en cada, cada uno de ustedes. Espero ser breve, pero bueno, vamos y la hacemos. Y bueno, y bueno eh, lo que te tengo para hoy te va a llevar a un nivel más profundo con el Espíritu Santo porque en estos tiempos es necesario que nosotros estemos más profundo con el Espíritu Santo más metidos, más profundo y, y voy a hablarles sobre la pasión la gente apasionada aquellas personas que están metidas en la profundidad del las Santo son apasionadas ¿cuántos morirían por lo que aman? en realidad, ¿cuántos? Richard, Joy Scott preste atención la historia de Keiaki una joven una joven eh, enamorada y apasionada por Jesucristo día a día eh, su historia es famosa allá en Estados Unidos es una historia muy, muy famosa y quiero tratar puntos específicos sobre la pasión de aquella mujer, de aquella joven estudiante de un colegio. Y me dirijo a los jóvenes, ¿no? porque también creo que en estas 48 horas han de estar viendo jóvenes esto. Así que quiero que prestes atención, mucha atención. Mira, un corazón que camina en, la, en el planeta, tierra pero vive en la presencia de Dios ese es el primer punto un corazón que camina en este planeta pero vive en la presencia de Dios te pongo ejemplos Daniel al ir a Babilonia Rachel no era una fanática más no era emocionalista y José pasa un proceso son tres puntos que te voy a tratar sobre este primer punto ¿no? y va Aquellas personas que viven en la presencia de Dios saben muy bien que aquel que guarda sus vidas es Jehová de los ejércitos. Aquel que provee es Dios mismo. Aquel que pelea por ti es Dios. Y déjame recordarte, ¿no?, que en esta pandemia, pues, hubieron hubo wow, muchas adversidades, muchas catástrofes, muchas cosas que tal vez deseamos híjoles, no vamos a salir adelante ¿no? pero te invito a que en este momento tomes una decisión de poder vivir en la presencia de Dios, mientras caminas en esta tierra, y te voy a poner ejemplos, Daniel, para empezar ¿qué es lo que hacía Daniel? orar Daniel oraba Daniel oraba y oraba era parte de su hábito eh, de vida era parte de su día a día. Era un hábito eh, eh, nacido en corazón, de un corazón agradecido, de un corazón de adorador. Así que, así era, así era Daniel. Y Daniel, al ir a Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y en esta sociedad, Vaya que hay mucha comida Espiritualmente hablando Y mentalmente hablando Por consumir en las redes sociales Tal vez eh, Por tu sector tus, tu, tus amistades El nivel de influencia que, que hay a tu alrededor Sea el trabajo eh, Sea el trabajo El colegio Lo que sea, tu barrio, tus amigos Hay mucha influencia Positiva y negativa, pero más negativa. Así que propongamos este nuevo año no contaminarnos con la comida del rey y estar ahí. Solo consumir la comida de papá celestial, la comida espiritual que sacia y llena. Esa comida que una vez que tú la comes sales renovado, diferente. Esa agua que nunca te devuelve a la de ser. pues la agua normal si sí da sed la verdad, la ser. tengo sed <ríe> pero, pero eso te quiero compartir como primer punto cómo vivir eh, apasionado ahí más profundo con, con una intimidad, una relación con el Espíritu Santo es no, proponiéndote no contaminándote con la comida del rey porque esa comida intoxica, intoxica tu vida, créeme. Hay muchas veces comidas que son muy difíciles de recuperarse. Una vez que te intoxicas es complicado, es complicadísimo. Así que, ojo, no, no te contamines. Please, right now, propone tu corazón no contaminarte en tu mente, como mente sabes, no, este, chévere bro está genial, chido lo que tú me dices pero no gracias otro día no, no, no, no gracias, yo amo a Dios de verdad o de verdad tú quieres tener tu vida de esa forma o no, la verdad tengo una forma mejor de divertirme de distraerme o cuando vienen esas propuestas indecentes ¿qué vamos a hacer? Paroles o damitas tenemos que cuidarnos ¿no? de esa comida de drag, que se ve deliciosa, exquisita como dicen algunos pero no, no no, no lo hagamos y nada, tenemos el segundo punto no somos fanáticos o emocionalistas nada más, no pues cuando una persona que es fanática por así decirlo, yo soy fanático de Star Wars ya pero yo no conozco a nadie del elenco. Soy un fan, un aficionado. Como, wow, me gusta saber un poco, y sí, y ya está. Soy el, el, el club de los que les gusta, Star Wars. De la, claro, se entiende. Pero no somos más que eso. Más que un club que nos gusta la música cristiana, o que nosotros nos portamos bien, o no, no tomamos, no nos hacemos estilo old, y estilo no, otro, y somos... El, poquito elegante o tratamos de vestir de una manera correcta no, no, no somos solo un club, no somos solo un grupo somos aquellos que conocen y que quieren cada día tener una relación con el padre ¿Ah? son diferentes y es que realmente somos diferentes así que no te compares o te limites a ser un fanático más lo hagas, no lo permites por favor. Nada no, esto es por emoción. Claro que las emociones tienen mucho que ver porque somos seres humanos. Pero en la convicción, cuando no hay la emoción, ahí se ve. Ahí la convicción funciona cuando no hay la emoción. No tengo ganas de adorar. No tengo ganas de cantar, pero lo voy a hacer. Vamos así. Porque confío y he creído en aquel que renueva las fuerzas y que realmente se merece toda la honra y la gloria y aunque las fuerzas no me den no tenga ganas Dios dará ganas y Dios me, me fortalecerá. y nada ese es el segundo punto ahora José pasa el proceso muchos de nosotros para ser apasionados de verdad híjoles tenemos muchas pruebas tenemos muchísimas pruebas Pasamos una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y así y parece que no vas a terminar, pero realmente sí termina y vuelve a empezar, pero la diferencia está en que cada vez eres diferente, cada vez eres diferente, no eres lo mismo, eres otra persona, eres una persona diferente, una persona renovada, y muchas veces... Fallamos lecciones, sí, de verdad, fallamos lecciones. Por ejemplo, Dios quiere tratar con nuestra paciencia o nuestro orgullo o eh, nuestra dependencia. Y siempre vienen pruebas que, ojo, no es que tú te las buscaste, por ejemplo, te endeudaste tú solito y piensas que es una prueba, eso es diferente, eso es otro tema. Pero me refiero a que esas pruebas vienen de una forma que tú no te la esperabas y dices, wow, pero ahí es donde... Tienes que decirle, Señor, ayúdame, y dame la fortaleza, dime. Y en la palabra, en la oración, creo que va a haber respuestas. No rápidas, pero en su momento sí va a haber. Sí va a haber. Así que, de verdad, son pruebas. Son pruebas que hay que pasar. Son pruebas que hay que pasar. Son procesos que nos hacen cada vez más apasionados. Pablo no se rendió nunca. Pablo no se rindió nunca. Ningún naufrágio o apedreamiento lo hizo que dejara de ser misionero, de ser apóstol, de fundar iglesias, de predicar el evangelio. ¿Qué fuego arde en tu corazón? Y ese es el segundo punto. ¿Qué fuego arde en tu corazón? ¿Qué fuego? ¿Morirías por lo que amas? ¿O haciendo lo que amas de verdad? ¿Morirías por lo que amas? ¿O haciendo lo que amas de verdad? Esteban servía y fue un mártir por, por amor a él. Fue el primero de hecho. Y Esteban fue un apasionado, completamente apasionado, un radical, sin precedentes. Y Dios quiere que seamos aquello. Rachel también fue, y no, no, no es la excepción, también fue un mártir por no, de, no negar su fe. La historia de Rachel es que era una joven de, de, de colegio que amaba a Dios, como le decían, ¿no? amaba a Dios, predicaba a sus compañeros de Jesucristo. Amaba mucho a Dios de tal forma que predicaba en cada momento. Tenía una libreta con escritos, oraciones, con pensamientos que nacían de un corazón de adoración, de agradecimiento y ella un día eh, estaba predicando y un joven, así todo violent, violentado, así en su mente, con una mente bien, bien corrupta, bien violenta, bien, bien tergiversada, al enemigo ya había tomado posesión en esa mente. Y con un arma fue a tirotear a varios alumnos. Entre ella, ella, esas personas, estaba Recha. Y le pregunta, le da un balazo en la pierna Y le dice Rachel Niega a tu Dios Niegalo ahora Niega a Jesús Y ella llorando, llorando, diciéndolo No, no me mates No lo hagas, por favor Él seguía gritando Niegalo, por favor, solo tienes que negarlo no, no, no no te pido más, niégalo, niégalo por favor y y llorándole le dijo la, la, lo miró y le dijo ¿cómo podría negar a alguien que ha sido tan bueno conmigo y que me ama? yo no voy a negar nunca a Jesús porque Él es mi Salvador y lo amo demasiado moriría por Él entonces lo que, ¿qué fue lo que pasó? que aquel joven gritó ¡No! y va y ¡Bum! le dio un balazo y la chica murió la chica murió la masacre continuó un poco poco de más tiempo hasta que llegó la policía y bueno ya el resto es historia es una historia real pues eh, fue impactante y le escuché en otra prédica también. Y te vengo a traer aquello. Para que veas que no solo en la antigüedad sucedía esas cosas. Sino que también a, en tiempos actuales. Donde ya existe el teléfono, el celular. Al eh, internet. Cualquier cosa ¿no? de que te imaginas. Pasó eso. Un mártir por amor. Un mártir por amor. Y bueno... Eh, Esteban era un servidor y fue un mártir. Rachel era una sierva de Dios y también fue un mártir. Jesús fue el Hijo de Dios también. Fue un sacrificio por amor. Cumplió su sueño de morir. ¿Qué fuego arde en tu corazón cuando realmente está el Espíritu Santo en tu vida? Infunde vida literal. Palma la redundancia, pero infunde vida nada es igual, todo es diferente. De verdad, todo es diferente. Nada es igual. Eh, Dios pone una pasión tan profunda, tan inmensa, que, wow, tú vives por algo y no esperas la muerte. La muerte, si es que llega, estás listo para recibirlo. Entonces hoy te vengo a invitar a esto, a que vivamos, vivamos esa, esa vida apasionada, esa vida de devoción, esa vida cada día más profunda con el Espíritu Santo. Y bueno, el siguiente punto es que ella tenido un diario. Diario. ¿Cuántos ama escribir? En lo personal a mí me gusta. Me gusta leer y escribir, pero ya no he escrito tanto por, por cuestiones de tiempo y cosas así. Pero lo amo y de verdad lo estoy volviendo a hacer. O sea, lo hago de una forma diferente, ya en redes sociales, ya no en, pues, en, en una libreta como está, la que literal aquí tengo una. <ríe> y... y una madurez no, no tiene tiempo, sino, sino tiene calidad de procesos. Una genuidad, genuinidad de corazón vale muchísimo delante de Dios, vale muchísimo. Así que si tú quieres crecer, madurar, de verdad necesitamos ser genuinos delante de Dios y decir, ok, soy así, soy asado, escríbelo, dile en oración y deja que Él trate, ¿no? Vive un día, cada día con algo nuevo y que Dios te enseñe algo nuevo. Eso es un nivel de profundidad. Y cada día dejarte impresionar por lo que Dios tiene para tu vida. Cada día asombrarte con lo mínimo y lo grande.